Buenos días, estamos en el cuarto de hora con el dermatólogo en Medellín. Hoy estamos con la doctora Andrea Vargas y vamos a hablar de acné. ¿Cómo así, doctora Andrea, que eh, más del 95% de las personas van a sufrir acné al menos una vez en la vida? Eh, sí, el acné es una enfermedad que presenta una alta prevalencia y una alta incidencia. Ese es el porcentaje, incluso hay artículos que requieren un poco más. No quiere decir que durante toda la vida vayamos a sufrir de acné. Es claro que eh, la adolescencia es, la, es el principal momento en el que sufrimos acné y si nos referimos solamente a este grupo de edad, eh, podríamos encontrar aquí una prevalencia del 80% de los adolescentes sufriendo algún tipo de acné, desde leves a moderados. Lógicamente la mayoría son leves y moderados y la minoría son severos. Pero en algún momento en la vida las personas podemos tener o pueden tener los pacientes alguna reacción tipo acné, secundario a medicamentos, secundario a cosméticos, secundarios a algunos cambios hormonales transitorios y por eso es que la incidencia se sube un poco más, casi pues que al 95%. Perfecto. Tengo entendido que el acné es una de las principales causas de consulta a los dermatólogos aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, dado dado este fenómeno, sería interesante conocer cuáles son las causas del acné, porque mucha gente se pregunta y tiene una serie de mitos respecto a qué es lo que en realidad causa el acné. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poquito de eso? Bueno, el acné es una enfermedad inflamatoria una inflamación que ocurre en la glándula pilosebácea, es decir, todas las glándulas que tenemos en el cuerpo que tienen un folículo y un pelo y que tienen una glándula de sebo. Eh, ocurre porque hay ciertos trastornos que alteran el recambio normal de esta glándula y que aumentan la secreción de esta glándula y porque se obstruye la salida del folículo piloso, por lo tanto, todo el contenido de la unidad pilosebácea. Eh, ¿Por qué se obstruye? Es ahí la clave. Se cree que hay algunos desencadenantes hormonales, algunos trastornos genéticos intrínsecos en los pacientes y muchos y algunos agravantes que pueden pues, perpetuar esto. Pero en general es una enfermedad inflamatoria en donde también están mencionadas algunas bacterias, pero no como un papel infeccioso, es decir, que no es una enfermedad infecciosa, sino que es una enfermedad inflamatoria crónica. Quiere decir que dura durante muchos años en la vida y con algunas recaídas. Esto también es importante, esa enfermedad se comporta así. Tiene momentos de eh, agravantes en algunos casos, eh, como podemos hablar más adelante. Eh, pero en general es una enfermedad inflamatoria crónica. Eh, en internet hemos recibido muchas preguntas eh, acerca de la famosa bacteria que causa el acné. ¿Qué hay que decir al respecto? Porque usted nos acaba de decir que no es una enfermedad infecciosa, sino inflamatoria. Ajá. Bueno, en la unidad pelocebácea existen muchas bacterias que viven allí de, de forma natural y que de hecho las necesitamos en nuestro organismo. Una de ellas es esa bacteria mencionada, que es el propinobacterium acnes. Esta bacteria sí tiene un papel patogénico en el, en el acné, pero es un papel secundario. Es decir, que después de que todo el contenido se obstruye, la bacteria prolifera más de la cuenta y libera una cantidad de sustancias que estimulan la inflamación y perpetúan la inflamación. Pero no tiene un papel principal porque eliminar la bacteria, lo cual también es imposible, no ha demostrado curar el acné. Entonces es simplemente un papel secundario en la fisiopatogenia del acné entonces podríamos decir que el acné consiste en que esa grasa que normalmente va saliendo por los poros, como dicen los pacientes, se obstruye esa salida y eso causa una inflamación y eso es lo que finalmente vamos a observar como las lesiones propias del acné. Sí, en otras palabras podría en ser. En palabras así. muy sencillas como así para los pacientes. Ajá. Perfecto, bueno. Eh, el acné tiene algún algunos factores que lo agraven, que faciliten su aparición. ¿O que prevengan su aparición? Bueno, agravantes existen muchos mencionados. Eh, todos los factores estresantes, estrés físicos, estrés psicológicos, estrés emocionales, pueden eh, cambiar la composición hormonal de un individuo, por ejemplo, estimular la producción de esteroides y esto agravar el acné. Eh, por ejemplo los trasnochos físicos, una parranda más larguita de la cuenta, no tanto lo que se coma durante la fiesta sino el trasnocho como tal, puede agravar el acné, un estado eh, parciales o exámenes también puede empeorarlo y sustancias exógenas, por ejemplo maquillajes que sean oleosos, que sean muy oclusivos, pueden empeorar el acné, lavados compulsivos de la cara también pueden empeorar el acné por fricción, Eh algunos protectores solares también muy oleosos podrían eh, agravar el acné y una serie de medicamentos también pueden producir o agravar el acné. Y ante esos agravantes, ¿qué podríamos hacer? Porque hay algunos de ellos frente a los que la gente no está dispuesta a, a renunciar a ellos, por ejemplo, la trasnochada y, y este tipo de cosas, o el maquillaje. Bueno, el maquillaje por lo menos es algo modificable y cada uno, si tiene una piel con tendencia a acné, pues debe seleccionar un maquillaje que sea no comedogénico. Que esto siempre aparece en el sticker del maquillaje y que sea más bien un gel o una loción en vez de una crema o un ungüento. Eh, pues con los trasnochos y estos son inevitables, en ocasiones hay eventos sociales, incluso familiares, pero sí tener presente que en exceso pueden producir, eh, pues agravar el acné. No hay que preocuparse mucho durante esto porque si uno está bajo un tratamiento que es un tratamiento prolongado, como ya dijimos es una enfermedad crónica, Tener uno o dos días de estar eh, más brotado no va a cambiar mucho el tratamiento. En realidad vamos a seguir con la misma conducta. Simplemente hay que tratar de evitar al máximo esos desencadenantes. Perfecto, doctora Andrea. Yo creo que ya va quedando claro en qué consiste el acné para eh, nuestros visitantes en dermatólogos en medellín.com. Y tengo unas preguntas que, que nuestros visitantes han dejado en nuestro correo electrónico. Eh, Ajá. ¿Y qué tal si empezamos a, a resolver algunas de ellas? Bueno, Luz María nos pregunta, dice, tengo 42 años, recientemente empecé a tomar antiinflamatorios y me están aplicando complejo B12. Desde que empecé ese tratamiento me empecé a brotar en la cara, es como una especie de acné. Me gustaría saber si, tiene, si estos medicamentos tienen alguna relación con, con este brote. Bueno, muy bien, mencionó dos medicamentos antiinflamatorios y complejo b los antiinflamatorios esteroideos es decir los corticosteroides, esteroides eh, pueden producir acné como principal efecto adverso en la piel y el complejo b también puede desencadenar incluso acné severos y acné con nódulos o quistes que serían la forma más grave de acné ambos medicamentos estarían implicados si se trata de, de antiinflamatorios no esteroideos, en este caso no habría pues ninguna relación. Si es claro que de pronto aquí el mayor agravante sería el complejo B. Eh, habría que valorar qué ta, qué, cuál es la indicación pues, de estos medicamentos y, e incluso muchísimas veces habría que en casos de acné grave suspender el uso del complejo B. Lo vemos como práctica frecuente que el complejo B lo utilizan de forma automedicada incluso a veces y eso produce acné bastante difíciles de manejar. La re, alguna recomendación para ellas es que revise el tratamiento con su médico tratante, a ver si es totalmente necesario, podría sí, ser. Exactamente, porque la reposición de vitaminas también, te, reponer una vitamina B es algo transitorio, no se debe hacer de forma crónica. Incluso reponer con complejo B una o dos dosis a veces es suficiente para llenar las reservas y no hay que seguir utilizándola de manera crónica. Entonces es más como un mito de este complejo B de que estimula la fuerza de las personas y los pues, pacientes la siguen utilizando. Entonces hablar muy bien con su médico de cuántas dosis específicas son las que requiere complejo. Perfecto. Sebastián también de la ciudad de Medellín nos dice, me lavo la cara varias veces al día porque tengo acné. Bueno, entonces Sebastián, ya vimos que el acné es una enfermedad que tiene muchos agravantes. Entre ellos, lavarse la cara varias veces al día podría ser un agravante. ¿Por qué? Porque la fricción eh, altera también el, el conducto de salida de todo el contenido de la unidad pilosebasa y puede agravar el acné. Y además, lavarse la cara varias veces al día no nos va a evitar que tengamos acné porque esta es una enfermedad que es intrínseca. Es decir, que no tiene nada que ver con tener la cara sucia, ni con la cara brillante, son las hormonas y algunos cambios intrínsecos que nos llevan a manifestar el acné. Entonces, la recomendación para lavarse la cara es una o máximo dos veces al día. Perfecto. Juan Pablo nos dice, siempre que me afeito con mi máquina eléctrica me aparecen granos en la barbilla. ¿Eso es acné o qué otra cosa puede ser? ¿Qué hago para que no me vuelva a aparecer? Bueno, la afeitada eh, puede producir un trastorno similar al acné eh, en la apariencia física que son las foliculitis o las pseudofoliculitis, ambas pueden ocurrir. Eh, ¿Por qué? Porque puede haber una infección superficial, en este caso sí una infección por algunas bacterias patogénicas que pueden eh, producir granos, sobre todo los granos amarillos. Y también puede haber unos, unos granos rojos eh, producidos por... Porque durante la afeitada que demasiado arrasa el pelo y este obstruye la salida del conducto y lo inflame de manera secundaria. Entonces en este caso no se trataría de un acné, se trataría de una policolitis o una pseudofoliculitis y solamente los granos aparecen relacionados con la afeitada y con la y solo en la zona de la barbilla. ¿Qué recomendaciones habría en estos casos? No afeitarse muy a ras para que el pelo tenga pues, el conducto libre por donde salir, eh, tratar de afeitarse con agua tibia, eh, es, es una cosa recomendable también para ablandar la salida de, del folículo del pelo y hacer una remoción de los granos cuando aparezca. Okay. Esta pregunta nos, nos llegó de Natalia, dice, ¿la masturbación produce acné? No. Ese sí es un mito demasiado frecuente que existe, ese y, lo, y la alimentación, eh, ninguna de las dos circunstancias está relacionada con el, con el acné. ¿Tampoco el consumo de chocolates o, o alimentos grasosos? Alimentos grasosos no, están en estudios algunos tipos de alimentos que tienen carbohidratos refinados, pero siguen en estudios. Hasta el momento no se hace ninguna restricción dietética en pacientes con acné. Correcto, eh, por aquí nos llegó uno anónimo que dice soy una chica de 16 años, tengo, tengo acné y siempre que mi mamá me lleva a hacerme limpiezas faciales el acné se me empeora, las limpiezas faciales sí empeoran el acné o es simple coincidencia. Pues depende de la limpieza facial. Hay limpiezas faciales que simplemente tratan de remover algunos comedones o las famosas espinillas que todos conocemos. En este caso a veces quedan muy inflamados y puede haber incluso sobreinfecciones y producir algo similar al acné o agravarlo. Hay algunas otras limpiezas que utilizan sustancias esfoliantes o que hacen muchos masajes abrasivos con gránulos o mascarillas también con gránulos. Que como ya vimos, la fricción también podría empeorar el acné. Entonces en determinados casos, según ese tipo de limpieza, como lo llama la paciente, podrían agravarlo. Okay. Vamos a hacer dos preguntitas más para que vamos terminando. Eh, Carmen nos pregunta, mi hija tiene 14 años y tiene acné, ¿cómo puedo hacer para que no le aparezcan cicatrices? Bueno, la mayoría de las cicatrices del acné aparecen en acné moderados a severos, la mayoría. Sin embargo, hay un pequeño grupo de pacientes que solamente con comedones o unas lesiones escasas inflamatorias pueden dejar cicatrices. Lo mejor es consultar, que tan pronto aparezcan cicatrices, existen unos medicamentos ideales para estos casos. Lo mejor es siempre tratar el acné lo más rápido, lo más rápido que se pueda, precisamente para evitar las complicaciones. Bueno, hay otras preguntas, no sé si tenemos tiempo, nos entre ellas, si el estrés causaba acné, ya hablamos algo de eso. Eh, si nunca tuve acné en la adolescencia, ¿por qué me aparece ahora que soy adulto? Bueno, a, a, al respecto tendremos que mencionar, es claro que la, la edad más frecuente del acné y eh, son los cambios fisiológicos de la adolescencia y los cambios hormonales que aparecen en esta sin embargo, algunos adultos tienen, podrían tener algunas enfermedades endocrinas que les puede hacer aparecer acné. En este caso habría que mirarlo con mayor detalle, es decir, un adulto que tenga apenas la primera aparición de acné, siempre hay que descartar algunas otras causas o algo exógeno como todo lo que mencionamos, o alguna enfermedad intrínseca hormonal. Ok. Eh, por aquí tenemos otras. ¿El acné mejora o empeora con el sol? No tiene relación. Eh, de pronto en personas que tengan exposición solar prolongada durante muchos años en su vida no una quemadura ocasional un paseo de vez en cuando no en personas con exposición prolongada del sol durante muchos años de su vida el sol puede alterar el colágeno y la elastina que son todo este componente que sostiene la glándula. Al alterar eh, el, el sostén de la glándula, entonces eh, la glándula podría obstruirse como efecto secundario, pero en este caso lo, veremos, lo veríamos solo en personas de muchísima exposición solar durante muchos años en su vida. Una, una exposición ocasional no mejora ni empeora, ni empeora el acné. Bueno, y terminamos con esta pregunta. ¿El acné tiene cura? Esa es la pregunta del millón. <risa> Pues hemos visto que muchos pacientes se curan, en realidad digamos que un 60-70% de los pacientes podrían curarse con el tratamiento y con el tiempo mientras se regulaban todos los cambios hormonales y la piel termina adaptándose a la madurez hormonal de un individuo. Eh, pero un 30% de los pacientes podrían seguir con acné leve, que en general no preocupa mucho a los pacientes el resto de, de su vida. Bueno, perfecto. Yo creo que nos quedó, eh, nos nutrimos mucho con todo lo que nos contó esta mañana y nos vemos dentro de ocho días con, yo creo que vamos a seguir hablando de acné, que hay mucha tela que cortar. Y muchas gracias, doctor Andrea Vargas. Bueno, a usted. Bueno, Esaima, gracias, feliz día. Eh, hasta luego a todos los visitantes de dermatólogos en medellín.com.